América Sports, deportes outdoors, los dorados más grandes del mundo, los verás en Del Pescador TV, con los mejores informes desde todo el país, todos los lunes, una hora, por América Sports.